<risa> Ay, falsedad. Dicen que son buenos amigos, de por las padres traicionan. Ja. En serio, no los creo nada, al menos que hagan vivido conmigo por por lo que yo. Y yo okay. qué... <risa> Que somos buenos amigos, que soy buena persona, pero por las balas son tus enemigos, presionan, el tipo quita que se vende por lo fácil, no defiende su ideal sus ideales, gente falsa que están por las buenas, por las malas. Ya no siento nada, no dejan cicatrices, no sanan. Nunca olvido, nunca perdono, nunca abandono, nunca te dejo solo. se si el frío lo hace todo, más sencillo saber lo que quieren todos. De todos modos sufrimos, caímos, aprendemos. Duele ver lo que este mundo ha marcado. Derramando una gota por lo que deseo son. Me hacen daño, voy a mana congelado, un paraíso quieren ver, pero como si no saben lo que suyo y corrompen. Estamos condenados a sufrir en este mundo, estamos pagando nuestro propio inframundo. Sé que no que son diferentes, pero se enviene, no saben lo que realmente quieren. Si dan cuenta cuando todo, todo lo pierden, este mundo encuentra maldad, depende de la felicidad y la paz, de pensarlo que que vale la pena salvar.